Todos los fotogristas en red, feministas que abortamos en cada... iríamos a Ya nos sentamos en una de la noche en camino y vida a contar como fueron nuestros adultos acompañados por las redes, con la soledad culpabilizante. Ya supimos que nuestras familias paradas de silencio las farmacias y salimos a recorrer otras y a pasar el dato de cuál de ellas no maltrataba a quien quería comprar misoprostol. Ya aprendimos a conseguirlo y hablamos del misoprostol con nuestros hijos, con amigas, con vecinas, con los estudiantes de nuestros cursos. Estuvimos pendiente del teléfono mientras otra abortaba. Ya aprendimos a abortar con pastillas, conocemos los alertas y los cuidados, ya seguimos a la sensibilidad despenalizadora y legalizadora. Ya contamos nuestros abortos, sabíamos. dos. los años, montones y montones de funcionarios, de legisladores, de legisladoras, de jueces, juezas, de presidentes, y compañeras y compañeras feministas que vienen resistiendo y activando hace décadas, por las mujeres de nuestras familias obligadas a maternar, por todas las personas con capacidad de gestar, estigmatizadas por abortar, por las presas por abortar, por las muertas por abortos clandestinos inseguros, por el sinfín de daños que causaron. Este Senado, este Estado, están en deuda y vinimos a cobrarla. Estamos acá, queremos la ley. Es ahora, porque ya vinimos en 2018.